Uh, uh, uh, uh, uh. Y hola amigos de YouTube, ¿cómo estás? Espero que estén bien, bien, bien. Y estamos aquí de nuevo, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior y bueno, justo ahora debería venir de la puerta justo donde nos dejamos en el capítulo anterior. Exacto, aquí está. Y gracias por abrirme. Y bueno, aquí estamos en una especie de.. Okay, estamos en una especie de pensión dentro del manicomio. Bueno, aquí no me a entrar. Ninguna de las entrar, por delinterno, mejor, pero voy a realizar porque acá. ¡Sui El tema no pasa nada, ¿no? <risa> <tose> <Blacks>. <tose> Man. Maybe He looks nervous I would like to kill him As would I The preacher asked us not to It would be impolite Not here We give him a running start There's an idea And And then we, then we, him. Him. we kill him slow Such patience I want his tongue And liver They are yours Ok, guau. Esto so, so seguro que me van a perseguir en un futuro. Ok, con eso. No aquí? aquí no puedo. Aquí. que estoy corriendo. No. Oh, what? ¡Susto, culo! Loquísimo. A ver... ¿Tampoco puedo entrar? No en todas porque no tengo otra solución. Aquí puedo. Y aquí hay un... Ahí gritando. mutando. No hay nada. No me nada. No Dios da susto tú. God You weren't invited to this, <laughs> you goddamn sicko! You know what watch? Space? It's sick! You're sick! Okay. going to you. Oh, I. Había muerto. Vamos ah, ah, a evitar aquí primero. Entonces. No podré, perfecto. Aquí se me estaba. Pero por ahí estaban los dos. Los tipazos, estos tipos. Seguro Esto seguro a querer ir de ahí. Me a Yo me arriesgo. Vamos. Ah, you, I didn't wait until I finished, oh, but I saved for you. Mm, just wait. That's <makes> <makes> <makes> <makes> sí, no, estoy sufriendo aquí es que miedo no hay que agarrar las pilas ah, no, eso se es no. por ahí puedo ir, pero para aquí hay una patación abierta voy a intentar They weren't experiments. They were rituals. A, a Conjuring. I'm just investigating these things and the air. I don't anything. a little que que ¿sí? no ¿sí? no a I a it to a to have I to ¡Minut! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Okay, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Oh, Dios. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Sabía que me, me iba a encontrar uno. ¡Saca! ¡Oh, sí, sí, Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Entra, Entra rápido. Me dio, ¿no? Vete. Vete. Ya se fue. fue. Hola tú. ¿Qué es el tipo este? De... Se fue por ahí, ¿no? Todo lo que fue por ahí. Porque viene una reja. Pero vamos a continuar despacio y después a hacer nuestro amable. Esto es que que me dijo nada, todo a seguir todo tranquilo bien para acá Me han lo o sea, Pero aquí puede ser que haya algo Hay pilas, aquí hay pilas Bien Ahí de aquí Hola Siento, No me voy Espero que conmigo no esté para acá a ver, tengo esto, ¿y para qué esto? Ah, pero aquí ¿sí? pasé, ¿no? Tengo que devolverme ahora. Vale, vale. ¡No, no, no! no El tipo que me estaba persiguiendo. Entra, entra No hay nadie. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. like it. Uf. Uf. Dios. Dios, Bien, viene, viene, viene, bien, viene, viene, viene, viene, viene, bien, bien, viene, viene, viene, No, revisen este ahora, revisen el otro. revisen el otro. El otro. ¡No! Oh. Oh. ¡Qué suerte! Todo tranquilo, todo tranquilo. Solo tengo que elegir otro castillero. No está. está? No me había visto. No me había visto. Revisa la otra sala de nuevo. Ok, se toca allá. Perfecto, ahora me puedo ir. Nice, nice Ok, para allá. Vamos, guardando, perfecto. Seguire aquí, aquí no puede entrar. Oh, mira estas es cosas, es nuevo. Lo que hicimos, <muchas> me diría que estuvieramos ahí. Paragones de paciencia. job como en la supresión de nuestros deseos. Pero ahora, ahora, ahora nos no. Sí, su lengua y su cerebro, tu. My. Okay, sure. They're in my blood if they want to get out. You, you... Okay, second. No here, <laughs> Se pilas por ejemplo. Por favor, necesito pilas. ¿Esto qué es? Una puerta cerrada. Ah, la de seguridad que no podía abrir antes. Mm, pilas, pilas? Ok, aquí okay. Aquí está lo que si quieres leer para que lo lean, ahí está. Es pues foto. Puede dar muerto. ¿Esto es que va a pasar? ¿Puedo ir por acá? ¿Hay una pila? No, ninguna pila Aquí no puedo entrar uh. ¡Au! Ah, ¡Una tarjeta! Tiene una tarjeta, esto tiene una tarjeta no Esto se va a pasar por aquí Esto, esto de ahí tampoco tiene una tarjeta Este es el que me agarró los primeros capítulos. Aquí está la tarjeta de seguridad. La música te de atención no me agrada nada. What? Susto. Corre, por corre, corre. Ok. Abre aquí. Vamos, abre Estoy guardando. No, no... No, no... Nadie quiere saber quién, amigo. ¿Sabes te lo de te lo escuchas. las luchas? Ok, corre, corre, corre, No, no, no, no... ¡Qué ¡Dios! ¡What?! Me acorralaron. Creo que tengo que salir por una ventana o algo. ¡Listo! Ya sé que no tengo que devolverme De aquí me viene uno Sí, esta, esta ventana Dios mío, ¿sabes cuando decís? <risa> ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? Está ahí, uno oh, Dios, Dios. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Vas de seguridad? Ah, no, no, me no, no, Perfecto. no, no, no, no, no, no, no, ¿Cuál es la ruta principal? Vamos a intentar por acá De torturas Ok, los datos, veanlos si quieren Ok Si se este puede Otro guardia Aquí no había nada más que los datos Yo voy por la ruta original Aquí debe ve algo, esto es. ¡Oh! este. ¿Qué? ¿Qué hago, qué hago? Me tengo que se, se voló, se voló. ¿Qué hago? Corre, corre, corre por donde mismo vino, por donde mismo vino. No, por aquí no se puede. Se cerró la puerta, pero ¿qué hago? Por aquí no se puede nada. Ya morí. se sí, ya morí. Es que no sé para dónde tengo que ir. Sí, por fin, es que no sé para dónde ir, no sé para dónde ir, aquí no hay nada. Esquívalo de nuevo. No, ya me mató. ¡Hola! ¡Oh, Dios! What? O sea, para dónde tengo que ir ahí? A ver, tengo la imagen de que él está ahí aún Ah, por aquí! Justo se abre mi cara Él, está, él es Gordy, él es no puedo subir por ahí Ok, por aquí tengo que bajar ¿Sigue persiguiendo? Sí me sigue persiguiendo ¿Para dónde co-? Corre Corre amigo ver rápido Y sigue corriendo Ahora por ahí no puedo ir What? Why? Ow. ¿Dónde caí? Oh what? What? Ay, que pues salgo frío, normalmente Entonces también alternativas a las tuchas. Bueno, aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado y bueno. Suscríbanse si no lo están y... Compártanlo con sus amigos si les está gustando. Denle like y todo lo demás. Hasta la siguiente.